Bueno, vamos a hablar de las cinco cosas que hago en la casa. La primera cosa que hago, pues aquí vemos, es, bueno, re mal organizado, pero es comer. <ríe> Eso es lo que hago en la casa. Entonces no falta el aguacate, en Colombia son re baratos, mil pesitos en la calle los venden, uno por ahí mil pesos. En Francia uno vale como 8 mil pesos mínimo. Eh, en la mañana los flips. Me encanta comer en la media cereales o las azucaritas de de uno que están re baratos pero parecen igual que los reales. O los Choco Crispies. ¿A quién no le gusta el Choco Crispies en la mañana? De vez en cuando hacer unos crepes. Qué rico, ¿no? Con Nutella. Bueno, falsa Nutella pero es igual de rica. O de vez en cuando comer unos frijoles. También enlatados porque no sé prepararlos. Me tienen que enseñar en Colombia. Y pues papas. ¿Quién no tiene papas en la casa? Bueno, eso es más o menos, bueno, los huevos, etc. Eh, platos que preparo, bueno, son muchos. A veces hago wok, a veces hago pasta la carbonara, a veces eh, tartiflet. Bueno, muchos platos que tengo en la nevera. Uh, está muy desordenada, pero. Arbejas. Arbejas ricas, me encantan las abejas. Eh, ¿Qué más hay? Eh... Bueno, muchas cosas. les, les recomiendo también los gofres del Ara. No, justo y bueno, son deliciosos. Muy, muy ricos. Y ya hay leche para la crema de leche, eh, para la crema de leche, para los cereales. Y un hit tropical, Es mi bebida favorita, digamos. Y bueno, en lo congelado, pues, eh, son la pechuga. Bueno, esto es para pasta la boloñesa, carne molida, etcétera, etcétera. Estos es son como cosas para comer y. Y ya, eso es la primera cosa que hago, obviamente, comer, pero ahora no voy a preparar platos eh, pero sí comer Segunda cosa que debo hacer es trabajar Aquí está mi eh, computador para trabajar Muy humilde, mi, mi pieza y mi computador Pero bueno, ahora no tengo clases Pero obviamente trabajar y poner la cámara Donde la tengo, es que estoy muy desordenado como siempre los baffles y... Bueno, no la encontré. Bueno, con una camarecita, con los baffles. Aquí me ven mis estudiantes y dar clases en línea. En línea lo que es chévere. Pues mejor presencial, pero... Bueno, de vez en cuando voy al parque de noche para que no haya tanta gente para hacer deporte y hacer barras y tipo de cosas, así como correr para mantener una buena salud, ahí no puedo respirar La cuarta cosa que hago pues comprar de mercado. el mercado no se puede comer, entonces comprar con el tapaboca y vendo eh, cuando no hay tanta gente. Entonces, obviamente, como yo solo, pues me toca a mí hacer el mercado. pero cuando no tengo miedo a contaminarme. Sin embargo, tomo precauciones con el tapaboca y lavarme las, eh, las manos. perdón Y la última cosa que hago pues jugar. Es la, la última cosa que me la pasé mucho jugando durante la cuarentena pues Call of Duty, GTA, muchos juegos. Eso es lo que hago durante la cuarentena para no aburrirme tanto con mi Xbox One. Pero obviamente no es tan chévere, uno quiere ya estar tranquilo y salir. Bueno, entonces espero no se haya aburrido viendo mi cotillero, aburrido. Ay, me está, me está insultando alguien en el juego. ¿Aló, aló? ¿Quién habla? ¿Aló, aló? Bueno, alguien me dijo que pendeja. Bueno, si le ha gustado el video, no olvides poner like y suscribirte al canal. Hasta luego.